Francisco de Macorís. El país y el mundo están siempre pendientes de contacto. Y hay, aquí visto un tema, ¿verdad? Que ha estado muy, muy caliente y candente eh, en nuestros medios, ¿verdad? Eh, a partir de algunas decisiones que ha, que ha venido tomando el poder judicial con relación a una a impartir una justicia virtual. Bueno, mira. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la razón, Alberto, para que en este momento entonces los abogados se opongan a que la justicia se, se imparta de manera virtual ante esta situación que vive el país? Mira, el, el, tema es, el tema es que la justicia virtual que pretende o está desarrollando el poder judicial por orden del Consejo del Poder Judicial, no solamente es que los abogados se oponen, es que tiene carácter inconstitucional el desarrollo de la justicia virtual. Óyeme esto. tiene carácter inconstitucional el desarrollo sí, sí. de la justicia virtual. ¿Por qué tiene carácter de inconstitucional? Sencillamente. Primero... El sistema de justicia virtual que pretende desarrollar el poder judicial que todavía en este momento se está desarrollando con la complicidad de la Procuraduría General de la República, que no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, pero lo ha aceptado, le quita accesibilidad a los ciudadanos, a la justicia, señores. En estos momentos, los usuarios, los usuarios de conflictos lo que quieren una cita, lo que quieren dirimir un conflicto con un vecino, con una persona que pudo haberlo agredido, o con una persona con la cual tiene un problema civil, tienen límites, tienen obstáculos para ir a reclamar. Porque ahora hay que comenzar primero tú haciéndole una cita al funcionario. Óyeme, tú tienes primero que comunicarle al funcionario mediante una cita, que te haga una cita para tu citar a alguien. Entonces, hay demasiados obstáculos en el desarrollo de la justicia virtual, pero además, ¿qué establece nuestra Constitución? Nuestra Constitución establece que el establece la tutela judicial. ¿Qué implica tutelar derecho? Tutelar derecho implica desarrollar los procedimientos penales y civiles de acuerdo a cómo establecen las leyes del país y de a como establece la Constitución. Hay varios principios rectores que vulneran la asignación y la práctica de una justicia virtual, tales como la inmediación y la contradicción. ¿Qué es la inmediación en el desarrollo de un proceso? La inmediación es el contacto que tiene el juez de manera directa con las pruebas. Entonces, okay. usted, Victor, amigos y amigas, si usted le envía a un juez escaneada las pruebas, ¿qué contacto directo tiene su juez con esa prueba? Ninguno. ¿Pero qué es la inmediación? La inmediación es la oportunidad que tiene el juez de escuchar la víctima. La oportunidad que tiene el juez de escuchar el testigo de un proceso, pero de verlo como habla de ver su sinceridad, de ver sus movimientos, de ver su rostro. Pero eso no lo garantiza la virtualidad. Eso lo garantiza que ese juez pueda prácticamente parpar con su vista, parpar con su vista, utilizando una metáfora con esto, ver con ver la verdad en esos ojos, cosa que no va a hacer el juez a través de la cámara. Alberto, y están. están no. Alberto, ¿están, están dadas las condiciones para que la justicia opere de manera normal. No, no, no es que están dadas las condiciones. Es que no hay forma de usted hacer justicia de manera virtual. Porque usted violaría principios sagrados del derecho. Te decía. Entonces, ¿no? entonces ¿qué, sería peor, ¿qué sería peor, Alberto? que no se esté impartiendo justicia en el momento por la situación o hacerlo de manera virtual? El tema. el tema es que la misma estructuración de los tribunales implica, desde muy antes del covid una separación a más de tres metros de los actores del proceso. ¿Quiénes son los actores del proceso? ¿Quiénes son la parte del proceso? Ministerio Público, víctima, ¿verdad? y los actores... El juez y los abogados, todos, unos y otros, también son sujetos procesales, víctimas, imputados. Cada uno de ellos en el sistema organigrámico de, los, organigrámico de los tribunales implica una separación de más de tres metros. ¿De Yo no me entiendo por qué tú despojar a un imputado de que un juez pueda mirarle a los ojos. ¿Por qué tú despojar a una víctima de un juez pueda mirar su sinceridad? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú puedas poner a esa víctima, ¿verdad? Con las protecciones de vida a tres metros, a cuatro y a cinco, y ver si esa persona está hablando la verdad. Entonces, yo no veo la razón. Ahora sí, claro está. Es mejor tomar decisiones de manera virtual, sin ver la víctima que tú lo vas a decir, te voy a descargar al imputado, o es mejor tú tomar decisiones virtuales sin decirle de, al imputado de manera directa 10 años, 15 o 20. Es mucho más cómodo, claro que sí, es mucho más cómodo, porque implica menos compromiso. Pero yo creo, creo que aquí es un tema, aquí creo que se está en un tema de usted manejar la justicia de forma cómoda. Aquí lo que se está apostando es a jugar, a hacer justicia de forma cómoda y eso es peligroso eso es peligroso porque usted está quitando la oportunidad a los usuarios a las partes del proceso para que el pueda participar en la realidad de lo que cada quien establece como yo observo ¿Cómo yo observo? como parte del proceso la vista los ojos de una persona que habla de un testigo, como yo mido su sinceridad a través de la pantalla, imposible. ¿Cómo yo veo la sinceridad del testigo? A través de la pantalla, imposible. Entonces, todos sabemos, todos sabemos que la sinceridad no son palabras, la sinceridad son gestos. ¿Qué es hacer justicia? O sea, cuando el juez hace justicia, ¿qué mide el juez? Mide sinceridad, mide paciencia, mide coordinación mide movimiento mide rostro mide cuerpo mide manos todos los seres todo pero, el, el, pero el... además Alberto además Alberto serio amigos televidentes, yo no me imagino un abogado haciendo su su exposición como vemos nosotros los abogados exponiendo en un estrado eh, de la forma que lo hacen siempre, como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo. O sea, eso que usted dice es. Mira. Tiene 100% de, de, yo, de razón. Yo, te voy a, yo te voy a hacer un símil, y eso es lo, lo, lo, lo sabe también Alberto, porque, profesor, ahora estamos haciendo eh, clases virtuales y yo no me siento cómodo. O sea, yo no siento. Yo no siento. Yo no siento el, el, el la cara del. del del, del alumno, ese cuando, contacto, me, cuando me entiende, cuando tiene una, tiene una inquietud, cuando, o sea, yo como que me siento como, como incómodo o raro en ese sentido. Sé que en un futuro sería eso, sería eso. No, no estoy haciendo la comparación en base a la importancia, porque una cosa es son la, la, la implementación de la ley, que es una necesidad constitucional, como comer y como, y como, transe, como ser un transeúnte, a dar clases. Yo te estoy diciendo, por la, como por lo dice Alberto, que hay cosas que uno mide en el escenario, que son intangibles, eh, que no se pueden palpar de manera virtual, y eso es una realidad. Pero mi inquietud, mi, mi, Alberto, esta intringulidad, esta embromienda que ha, ha pasado con la justicia, que no vemos, no tenemos no vemos no razones alguna que no sea, que estamos inmersos en una campaña política, inmersos en casos donde puede afectar de manera directa o indirecta a candidatos y, a, y, al, y al, mismo. Y al mismo.